Señores, por eso que este país hay que cerrarle un día de esto. ¿Cómo cerrarlo? Claro, sí, que lo cierren. La tan esperada primera publicación, oigan eso. De Alessandra. ¿Cómo es? ¿Hactú? ¿Hactú? Oigan, oigan esa el es ella. Ella tiene pelo rubio. Esa no es, yo creo. Ese, es? ¿Ese no es Ana Carolina, ah, no. esa, esa, ella sé. Voy a tener para los ya, rubio, ya no, no, no me confundo a la ahí. Ah, eh. eh, hay que gustarle. Ella publicó, oye, la tan esperada primera publicación de Alessandra en el 2020, Oigan eso. Con los moños hechos se quedaron muchas personas ayer a través de las redes sociales. Luego que Alessandra uh -huh. Tú anunciara <risa> a través de internet su primera publicación. Dijo que la, que la haría el 2 de enero a, do, a las 12 de la mañana. Y todos pendientes en algo. Que venía a venir de esta de, de joven que no sé por qué que la ponen tan... Al parecer existe una confusión sobre si era la madrugada o la tarde. <risa> Sin embargo, Hactu se disculpó porque existían problemas técnicos ajenos a su voluntad. Oye. Hasta la una y media de la tarde. Todavía... La publicación más esperada aún no se había publicado. Aunque ya eh, cuando hicieron el guión, se sí. ya está publicado. Vamos a ver la pu publicación. Se, que se, encuentra la con, el grupo. Oye, se encuentra con su hija en Estados Unidos, donde recibió el nuevo año en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver la publicación. La ya. publicación, miren. Fue que su empresa wow. salió en la publicidad que hay en, en, en Times Square. Wow. Esa fue la la publicación de ella. Dios mío, voy, su voy empresa a llorar. Su empresa salió menos de tres segundos, cinco segundos. En la publicación. Sí, de segundo, wow. ¿Qué le aportó eso a Pero al eso país? está bien, es un logro para ella, señores. ella, personas. ¿y qué le así, ¿eh? Felicidades. Pero eso es una empresa dominicana sí, que va a crecer, que ella está haciendo publicidad en Times Square. que ahí. super fría vende ahí y, y nadie dice nada. Ahí, en Nueva York. Micha, super fría, un saludo. Que vende CBS en una barrica porque eh, José Ató, ahí en Stanquen, en ese lado. Una empresa dominicana, nada, ¿no? Señores, no es menospreciando. Pero, pero en esa parte, está lipa de neto, a ella. Neto, pero que eso es... No? Yo, no, yo no vengo de barata. Ay, a nadie, se me bajó la, la vuelta. vuelta. No, Elisa fue <ríe> con, <ríe> la mujer, claro. con la feminista. <ríe> Mira. Eh, neto. Pero Anelisa, neto Ella está promoviendo su empresa. Ah, claro. Claro, yo no he que no. Eso está bien. Felicidades, felicidades. Y es una mujer soltera. Y es una mujer soltera que está progresando. Pero la gente va a poner loca. Que gana 110 mil de una institución eh. del Estado donde hay tanta se para gente Yo empleo. le di así a, a, a las redes y hablaban de eso, de que esperamos Señora, qué cosa más importante. ¿En que, serio? Que esa mujer que tiene una publicación, que es Es lo, es lo que, que yo te digo, es. yo no la sé quién es que se va a encargar. de Sí, algo. y se indignaron porque la no lo publicó. No, la gente esperaba, publicara esperaba publicara no. Algo. Hay gente que, que, que se van a llorar porque ya no publicó. Ay, Entonces sí, debemos, nosotros a este país, si usted, en el nuevo año, como usted se pone de hablador entonces a tú vez, tienes que por eso a, este a, país quiere cerrar Claro, a, a, está diciendo di que eh, quiero este año eh, mi propuesta, que se yo qué, que Dios me ayude, que yo qué. Pero Dios tiene muchas cosas eh, to, también todo, que hacer. tienes todo, que tirar para adelante y dejar esa locura con esa todo, gente. todo eso es culpa del PLD, de eso, Daniel. Eh, no, no, eh. Eh, ese comentario no va porque tú eres de ellos. <risa> Seguro que te dolía. Pero la, la gente, felicidades para ella, bendiciones con su eh, niña también. Pero liana. el país. Eh, pero el país no tiene que ver con eso, mija, hija, <risa> tranquila. Y, y, y el, el ex esposo de ella. Neto, tú sabes, tú estás acabando claro de que te van a comer. No, no, comí no, en la no, red. Oye, no estoy diciendo nada malo. Yo estoy diciendo que una exageración de parte de muchas redes sociales hey, se está cuidando ¿Eh? no, no, no, porque bendiciones y está bonitísima y se ve bien, ¿me uh -huh. pero ya la cosa como que hay que bajar pero, ¿tú, tú todo? entiendes que, que en el país hay que cerrar. ¿verdad? no, la gente está viviendo en el aire ¿verdad? no, no, ella ¿Qué? puede ella puede darme bueno. una campaña de algo favoreciendo el país o algo porque si ya tiene su, su fama como ella quiere, que se case con la gloria pero que la gente debe de por eso no defienden el, esposo de, el, el ex esposo de ella porque, mira, antes de una presentación fue y hizo una donación o algo. Siempre ayudan, pero que qué así no podemos. Por cierto, a la esposa de, de él. Ese mayor, otra, la la que subió a la tarifa de la micro y le dijeron, ¡Uuuh, guayla! Claro, porque que, como usted... Mira, dice, que nadie la aplaudió. Los malos son los lo, lo pájaros macías, eso. Oye. Lo, lo, <risa> sí, los lo, amanerados lo que están ahí. Pero, ay, Dios santo. Usted sabe por qué, dije que todo el mundo, para mí, no años que cante todo el mundo. Y sí, fulano de estar! Como que eso no Ahí ellos comieron los mocos Porque Se guayan ahí Claro Como usted dice que vaya más Ay Todo el mundo se quedó así